Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, si ustedes no se han percatado, la biología es una ciencia. Y al igual que otras disciplinas, es necesario tener un lenguaje común. Entonces, el motivo de esta clase es que ustedes entiendan por qué la, ciencia, la biología es una ciencia y qué es lo que es una ciencia en general. A ver si estamos hablando en el mismo lenguaje de aquí el resto del curso en general mis clases no va a ser repetir lo que sale en el libro va a ser muy fome para eso mejor les paso el libro y nos vemos a fin de semestre entonces mis clases van a ser un poco más vinculadas a la historia de la biología y cómo surgieron las ideas y las explicaciones científicas que dieron fundamento a esos mamotratos gigantes que ustedes llaman el libro de la asignatura ¿ya? Ustedes lamentablemente han sido malcriados en el sistema escolar chileno en el sentido de que piensan que la biología es una colección de hechos, nombres y cosas. Pero hay otros procesos que eso es lo que vamos a ver hoy día detrás de eso, que no tiene que ver con recopilar nombres, historia, sino que tiene que ver con pensamiento científico. Entonces, lo primero que tenemos que entender qué es lo que es una explicación. Ya, y qué nos diferencia a nosotros y a ustedes que van a estar transitando en las disciplinas de la ciencia de las explicaciones que llamamos no científicas entonces, primero un poco de neurociencia como yo soy neurocientífico eh, me gusta preguntarme, bueno, ¿qué es lo que esto de las explicaciones? y ¿qué, tan, qué tanto nosotros podemos... Eh, eh, saber o qué tan temprano en la vida podemos entender lo que es una explicación científica entonces lo primero que debemos entender que desde muy chiquititos nosotros podemos identificar una explicación de una descripción entonces aquí está este cielo azul artificial ya a a Uh, voy a hacer un poco a tono con los tiempos este cielo imaginario con unos personajes imaginarios ¿ya? que el personaje imaginario niño le pregunta a mamá, ¿por qué el cielo es azul? que es una pregunta que ustedes podrían haber hecho cuando eran pequeños o que podría haber hecho un hermanito y ustedes se dieron cuenta de ¡oh, qué pregunta tan perspicaz! ¿Ya? <risa> y la mamá le responde lo siguiente el cielo es azul porque es azul como el mar. Entonces, ¿qué tiene interesante eso? Y yo he hecho la prueba con mi pequeña hija, bueno, ya no está tan pequeña, tiene ocho años. Eh, yo he hecho la prueba de, de, de, ser, de, de decir en edad muy pequeña este tipo de afirmaciones. Y los niños se dan cuenta cuando uno le está haciendo una descripción de una explicación. Es interesante que nosotros como organismos vivos, como seres humanos, desde muy pequeños, en nuestra existencia en el lenguaje podemos distinguir una descripción de una explicación. Incluso antes de adquirir formalmente el lenguaje en el colegio, nosotros podemos hacer esa distinción. Es curioso, eso no deja de llamarme la atención. Quiere decir que el explicar el mundo es algo muy arraigado en nuestra biología. ¿ya? Entonces, el, el tema del, de la explicación en general no es un tema que pueda ser algo demasiado complejo o que está inmerso en las aulas académicas como el día de hoy no, es un tema de la vida común y corriente y su hermanito pequeño o ustedes cuando eran pequeños eran capaces de distinguir lo que es una descripción de una explicación entonces la pregunta ahora como científico bueno, ¿cómo es que podemos distinguir una explicación de una descripción? bueno, todo lo que dije se resume ahí ¿ya? Es decir, eso es algo que está aquí, en alguna parte, digamos, está muy arraigado en nuestra biología. Hasta el día de hoy, como neurocientíficos, todavía no podemos descubrir cómo es que eso pasa. Pero eso nos define como seres humanos. A veces pasa que, que en nuestra vida cotidiana confundimos el fenómeno, que en el caso de esta diapositiva, el cielo azul, con la explicación, ¿ya?, hay un ejemplo súper claro de eso el fenómeno omni ¿qué significa omni? claro, pero ese objeto por volador no identificado en realidad es una descripción de algo que desconocemos el fenómeno es que pasa un día eh, como en esta foto en el norte de Chile que alguien tomó y vio un objeto de color metálico en el cielo desplazándose de una manera poco habitual, ¿ya? pero ese es un fenómeno, es una descripción de algo que está pasando en mi entorno físico y yo como observador lo estoy haciendo esa descripción para que ustedes entiendan, es más, si no les mostrara esta foto y yo hiciera la descripción ustedes podrían imaginársela, ¿ya? entonces eso es una descripción de un fenómeno, pero omni es una explicación. Es un objeto volador no identificado. Por lo tanto, pasó bajo el escrutinio de una persona que trató de correlacionarlo con distintos fenómenos que ocurren en el cielo, como paso de aviones, qué sé yo, etcétera, o pájaros, y al final llegó a la conclusión de que es un objeto volador no identificado. Entonces, es una conclusión, una explicación, pero no es un fenómeno. Entonces, ojo, como científicos o protocientíficos, tenemos que estar muy atentos a distinguir lo que es un fenómeno de una explicación. Ya. bueno entonces ¿cuáles son las características de una explicación? entonces es el estudiante a fin de semestre ¿por qué me metí en este curso? ¿por qué elegí esta carrera? tanto que hay que pensar ¿no? no es mezclar agüita y esas cosas ¿no? Tampoco abrir bichitos, no, ni moler ADN, es mucho más interesante que eso. ¿ya? ¿Qué es una explicación? ¿Alguien que se aventure? Tírenme palabras sueltas si quieren. ¿Una descripción? ¿Alguien dice que es una descripción? On. Dijo, O. Oh. ¿Ya? Es como la descripción de por qué suceden las cosas. ¿Cómo suceden? Ah. Tiene que ver con el por qué, dice el compañero. A ver, ¿qué es una explicación? Una conclusión, ¿Ya? Conclusión. Aclaración. ¿Alguien más? ¿Apuesta por otro, otra? Desenvolver. O sea... ¿No? Bueno, desenvolver. Desenvolver. Volver. Ya, ¿qué más? Una respuesta ya. Los colores son totalmente la sara. ¿eh? Darle sentido a un suceso. Ya. Darle sentido. sentido a un suceso. ¿Ya? ¿Alguien más apuesta por qué es lo que es una explicación? Es comprensión. ¿Ya? Vamos a seguir con la lista acá. Comprensión. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una explicación? Es percepción, ah, eso, ya, eso ya me gusta el metacognitivo. Es una percepción. ¿Cómo decía una canción? Eh, es un reggaetón. Decía, o no es un. No es no sé qué, es un sentimiento. ¿Cómo decía la canción? Bueno, algo así, pero toda... Eh, de hecho hay un meme que, dice, que es cómo va a construir reggaetones, ¿verdad? Que, bueno, ustedes viven más en las redes sociales que yo. <risa> ya, entonces dejémoslo hasta por ahí. ¿Ya? Entonces, según ustedes, eso es lo que es una explicación. Entonces, eh, es eh, una descripción... Oh. Bueno, yo puedo decir que eh, esta sala está llena de alumnos muy deseosos de aprender, sentados en una cierta cantidad de filas en escalón. Claro, algunos con más sueño que otros porque el almuerzo estuvo un poco pesado. ¿ya? Pero en general hay un cierto ánimo, sí. es una descripción. Pero en realidad eso no explica por qué ustedes están aquí. ¿Verdad? No es que estuvieran pa pasando ahí en la estación central, co comprando ahí cualquier lecera y dijeron, ¡oh! Está la universidad aquí, entremos. <risa> ¡uh! Hay, hay poca gente aquí porque en la estación hay mucha gente. ¡uh! Me siento libre. No. Entonces, como que no hay una descripción en realidad. ¿ya? Entonces, vamos a descartar aquí. ¿Por qué el cielo azul? Por la luz. Por los gases. Por los gases, ya. Hay gases azules. No, digo, estamos. No sé. Tenía hipótesis. Ay, hipótesis, no hace es muy complicado. Ya. Chu, chu. Chao, hipótesis. Ya, algo más fácil. Eh. Ah, ¿Por qué usted, algunas personas están usando eh, ropa ligera el día de hoy? ¿Cómo? ¿Por qué hace calor? ¿Ya? ¿Porque quieren mostrar su bronceado el verano? También puede ser una explicación, ¿no? Entonces, fíjense lo que estamos tratando de mostrar. Eh, al igual que el niñito que preguntaba por qué el cielo azul... Eh, el niñito se siente conforme muchas veces cuando uno le pone la palabra por qué porque pasa tal cosa es que desencadena en lo que yo te quiero explicar eso suena, si, si lo tomamos literalmente suena un poco raro es decir aquí tengo un fenómeno que yo lo describo, por ejemplo el cielo azul eh, ¿por qué el cielo azul? bueno porque la, o sea ¿Qué tengo que hacer para tener la experiencia del cielo azul? Bueno, levantarme temprano y voy a ver que el cielo se pone azul, qué sé yo. Una experiencia más o menos común al resto. Y, y si yo quiero explicar que el cielo azul, bueno, puedo decir que es por una difracción diferenciada de, de los rayos de luz, llamado efecto Ray Rayleigh, que produce una predominancia de la longitud de onda azul. Es una aplicación científica, ¿ya? Pero fuera de eso es, una, es eh, eh, lo interesante que tiene que una explicación es como un pequeño mecanismo que si yo lo dejo funcionar me genera el fenómeno que yo quiero explicar entonces es como raro porque cómo explico yo algo, un fenómeno, con un mecanismo que si lo dejo funcionar me explica el fenómeno o sea como que voy para atrás es como eso en filosofía se llama una tautología ¿ya? entonces es interesante no es una conclusión, aunque podrías, después de todo un proceso, ustedes llegar al porqué de las cosas, ¿no? ¡Wow! El gran, la gran pregunta misteriosa, el porqué de las cosas, puede ser una conclusión. Pero conclusión es lo que llamaríamos un, una etiqueta, ¿no? Para lo, eso es para los que hablan inglés, como yo. ¿ya? como una etiqueta, ah, esto es una conclusión le pongo la etiqueta, es una conclusión pero esa conclusión puede ser un mecanismo un porqué, ¿verdad? una aclaración, bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí que la aclaración sería el proceso por el cual yo puedo dar una explicación, pero también puedo hacer la descripción del fenómeno, también es una aclaración ¿ya? entonces en realidad no tiene que ver con eso ¿desenvolver? ¿desenvolver? <risa> Eh, no sé. <risa> no sé, desenvolver... Esa palabra, tengo problemas con esa palabra, no sé. ¿Una respuesta? Sí. Como, como yo eh, le fui al, al señor del mesón y le pregunté, oiga, ¿dónde está la sala 253? Ah, para allá, para allá. Ah, gracias. Ahí tengo una respuesta, ¿verdad? Pero no es una explicación. Me dijo, para allá. Me dio una indicación, ¿ya? O una aclaración, si puede decir. Eh, Dar sentido a un suceso. Mm. Eso es muy interesante y esta frase no la voy a tomar a la ligera. Eh, al igual que el niñito puede reconocer lo que es una descripción de una explicación. Cuando nosotros le damos una explicación, es decir, le damos un porqué, el porqué de las cosas, le pasa esto, que le hace sentido, ¿ya? Porque la explicación cumple con ciertos requisitos que él desde muy pequeño ha establecido, ¿ya? Y ahora nosotros estamos tratando de entender por qué ese niñito tan pequeño entiende la diferencia entre una descripción y una explicación, y por qué ustedes, estando más grandes, también entienden esa diferencia, y es más. Como ustedes ven mucha tele, pueden entender, espero, roguemos al Señor, que ustedes entiendan entre de una explicación científica y otra basada en puros mitos, en las redes sociales, qué sé yo. Entonces, una, una explicación es aquella que nos explica el cómo. Entonces, aquí hay palabritas clave. El cómo o por qué ocurre el fenómeno o experiencia que queremos explicar. Pero, profe, ¿cómo es que ocurre esto? Bueno, ocurre de tal manera, la, la. Entonces, yo le estoy entregando un por qué o un cómo. ¿ya? Entonces, cuando hay un por qué o un cómo, en una sentencia suena como explicación. ¿ya? Entonces, ahí hay como un requisito básico. Este es un poco más complicado. Ustedes siempre han escuchado a los que les gusta leer de filosofía, qué sé yo, en sus ratos libres, cuando dejan el celular a un lado y ven caer la manzana y piensan, ¡wow! ¡Newton! Entonces, cuando hacen tienen esos momentos dicen, es un mecanismo que si se deja funcionar, genera la experiencia que queremos explicar. ¿Ya? A eso me refiero con una afirmación teutológica. Una explicación es algo que si yo lo dejo funcionar, ya sea físicamente o en mi cabeza, me genera el fenómeno que yo quiero explicar. ¿Ya? No es condición que entiendan eso ahora, lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿Ya? Pero estas son las características de una explicación en general. Y la otra que es menos obvia, pero que la compañera que dijo darle sentido a un suceso tiene que ver con eso, Es que tiene que ser aceptado por la persona o comunidad de personas que la escuchan, ¿verdad? Una explicación, por muy buena que sea, lo que pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, acá no es tanto, pero espero que no lleguemos a eso, hay en el, al, algunos estados de Estados Unidos que está prohibido enseñar la evolución. ¿ya? La teoría de la evolución, Darwin, eso lo van a aprender más adelante. Porque va en contra del creacionismo, es decir, la teoría que dice que Dios eh, dio origen a todas las cosas. Algunos creacionistas avanzados dicen que no, es que lo que pasa es que Dios le puso la chispa ahí del Big Bang. ¿Ya? Bueno, está bien. Entonces, eh, pero si ustedes fueron todos creacionistas yo les vine a hablar de Darwin no bastaría que yo les eh, que, que solo les hablara de la grandes cantidad de evidencia acumulada por gente respecto a que existieron las eras geológicas que hubieron los cambios en las especies y distintas especies existieron en nuestro planeta, no falta la condición más importante que ustedes tienen que aceptar la explicación bueno y de dónde viene esa, esa aceptación bueno, la aceptación más básica viene de la guata. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el profesor con que viene de la guata? Las niñas me entienden, los hombres no. Tiene que ver con ese Sí, ¿verdad? Eso es lo que estaba esperando escuchar. ¿ya? Eso, o como dijo la compañera más académicamente, sí, eso me hace sentido. ¿ya? Entonces uno acepta, dice, oh, buena explicación. Me hace sentido. ¿Ya? Entonces, lo que queremos decir con esas tres condiciones es que las explicaciones, todavía no estamos hablando de explicaciones científicas, en general cumplen esos requisitos. ¿Ya? Ay, profesor, qué complicado el primer día de clase. ¿Ya? Pero si ustedes tienden esto, les va a ahorrar muchos problemas en su vida científica. ¿Ya? Entonces volvamos a nuestro ejemplo inicial. Y hay una flechita ahí, dice. ¿Por qué el cielo es azul? Que sería la pregunta del niñito. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que queremos explicar? Fenómeno. Ahí está. Profesor, ¿cuál es el fenómeno? Fenómeno. Ahí está. El cielo es azul, ¿verdad? Entonces, yo les puse dos explicaciones. allá ¿Ah, La explicación 1. Es azul porque todas las mañanas Dios se levanta muy temprano a pintar el cielo de azul. Es una explicación porque es un mecanismo que si lo dejamos operar, genera el fenómeno que quiero explicar. Es decir, si nuestras cabezas nos imaginamos que Dios todas las mañanas se levanta muy temprano, más temprano que todo, si nadie se da cuenta, con un pote de pintura muy grande, ah, me salió medio mexicano! Con un tarro de pintura muy grande, tinta el cielo de azul, nadie se da cuenta, Eso es un mecanismo generativo. Es un mecanismo que genera la experiencia que yo quiero explicar, que es por qué el cielo es azul. ¿Ya? Entonces, hasta el momento esa explicación no tiene nada de malo. ¿ya? Aquí estamos, estoy tratando de que abran su mente ¿ya? y decir que esa es una explicación tan válida como cualquier explicación, en tanto es una explicación. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? <risa> ¿Ya? Y la explicación 2, que como él tiene un saborcillo más científico, es que el efecto Raleigh, que la dispersión de la luz en partículas pequeñas, produce la segregación diferenciada de ciertos rayos de luz en cierta longitud de onda que la luz azul. ¿Ya? Cuando tengan física le pueden preguntar al profesor, profesor, ¿cuál es el efecto Raleigh? Yo no le voy a hacer una clase de óptica el día de hoy. Ok, entonces tenemos dos explicaciones que cumplen con el requisito de ser un mecanismo generativo de la experiencia fíjense que les voy cambiando la palabra a medida que vamos avanzando o dicho de otra manera, una máquina teórica que si se deja operar genera el fenómeno que queremos explicar, que es el cielo azul ¿ya? entonces hasta el momento ninguna de las dos explicaciones la podemos invalidar en tanto es una explicación, las dos son explicaciones totalmente válidas ¿por qué? porque son mecanicistas es decir, mediante un mecanismo generan el fenómeno y eso tan complicado que acaba de decir el profesor lo entiende un cabrón chico o una niña chica, así, la igualdad de género y todo eso pero la hacía hacía ha alusión a un niño, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cumplen los requisitos? Vamos a partir disectando un poquito más fino la primera explicación. Entonces ahí está la mano de Dios para los que anden un poco somnoliento. Esa fue la inspiración de poner esa nube ahí, después de haber pintado o antes de pintar, ¿Ya? Entonces, la explicación uno ¿no? es azul porque todas las mañanas Dios se levanta muy temprano a pintar el cielo azul. Bueno, nos explica el cómo o el por qué ocurre el fenómeno o experiencia que queremos explicar. Entonces, ¿cumplirá con ese requisito? Allá hay otra mano. Entonces, como vimos hace un momento, se sí cumple porque si. Si Dios efectivamente hace esa operación muy temprano, antes de que todos eh, se levanten, es decir, todos estén durmiendo, y sale con su pote de pintura gigante azul y pinta el cielo azul, efectivamente vamos a generar el fenómeno que se llama cielo azul. Y cuando nos levantemos en la mañana vamos a tener la experiencia de presenciar, cuando miremos hacia el cielo, en un cierto ángulo, eh, la, el ver que el cielo es azul entonces cumple con el requisito la otra pregunta, ¿cumple con el requisito que es un mecanismo que si se deja funcionar, genera la experiencia que queremos explicar? sí porque ahí también hay una mano de Dios misteriosa porque si efectivamente se deja funcionar eh, el mecanismo que hemos descrito que es que Dios se levanta muy temprano antes de que todos ustedes despierten y toma un pote de pintura azul muy grande y pinta el cielo azul todo eso efectivamente es algo una máquina que opera cuyo resultado es el fenómeno que inicialmente queríamos explicar ¿Ya? entonces ese es el mecanismo Entonces sí cumple con eso entonces aquí ya empezamos un poco con, con ciertos problemillas la tercera condición para que una explicación sea una explicación válida ¿Ya? tiene que ser aceptado por la persona o comunidad de personas que la escuchan entonces mis queridos hermanos y hermanas de la humanidad ¿Ustedes aceptan esta explicación que yo les acabo de decir de por qué el cielo azul y cuando Dios, que es que Dios se levanta muy temprano en la mañana antes de que todo despierte con un, y se levanta con un pote de pintura azul muy grande y pinta el cielo de azul, de tal manera que cuando ustedes despiertan y vienen al cielo en un cierto ángulo, ven la luz, el cielo pintado de azul? ¿No? ¿Y por qué no? Ah este es un alumno verpicaz nos acaba de proponer un experimento wow pero retenga su entusiasmo y sus hormonas lo veremos en menos de cinco minutos entonces la comunidad de estudiantes que hay aquí presentes ha dicho o ha dictaminado sonoramente que no, no acepta eso entonces, esta explicación en este contexto no es una explicación válida para ustedes, pero podría ser válida para otra persona, ¿verdad? Entonces, fíjense lo interesante de esto. Esto obviamente tiene un, un, un trasfondo de tipo ético respecto a muchas cosas que están ocurriendo hoy por hoy en el planeta, ¿verdad? Cuando la gente tiene una determinada visión del mundo y se y no acepta, que otras personas tengan una visión distinta ¿ya? es decir, invaliden su opinión que es tan válida como lo hemos visto acá porque tiene que ver con lo que la persona siente en la guata con lo que acepta que es válido o no para ella cuando esa situación pasa tenemos problemas el ejemplo más claro de eso eh, son las guerras ¿no? cuando existe una cierta visión del mundo y especialmente las guerras religiosas que están ocurriendo en el planeta hay gente que tiene una cierta visión de cómo debe interpretarse el mundo, cómo deben ser las cosas, y otra hay gente con otra visión, y entre ellas no conversan y no aceptan su criterio de validación de la explicación de cómo funciona el mundo. ¿Ya? Entonces, esta humilda clase tiene mayores consecuencias que simplemente hablar de biología, tiene consecuencias en su vida. ¿Ya? Entonces es muy importante la opinión de la gente. ¿Ya? Entonces, si usted el día de mañana especialmente los profesores, van a una escuelita rural y les sale un guasito por ahí, y lo digo con todo orgullo porque yo soy de zona guasa, soy de Colchagua, eh, y ustedes le explican algo y la persona no les cree, no lo pueden desdeñar por muy perfecta que haya sido su explicación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su historia personal. ¿ya? Porque en el fondo que alguien acepte o no, o una comunidad acepte o no, lo que tú le estás diciendo tiene que ver con su historia personal ¿ya? entonces uno tiene que ser más astuto y ser capaz de presentar las cosas eh, desde otras perspectivas para validar lo que uno quiere demostrar ya porque no todos son científicos uno se olvida de eso ¿ya? y a esta altura ya tendrán claro que una explicación científica no es un dogma ¿ya? porque basta que el día de mañana todos esos estudiantes, inclusive ella, opinen que en realidad, ¿sabes qué? Eso del efecto Raleigh Rale, ya es antiguo. ¿eh? Ahora lo que se lleva es la teoría cuántica. Entonces lo que pasa es que los cuantos de allá y los azules, eso es lo que se lleva ahora. Y en realidad, ¿sabes qué? Tu, Raleigh ya pasó de moda, entonces ahora teoría cuántica. ¿Ya? Y es porque el criterio de aceptación de esta comunidad cambió. Esa es la solidez de las explicaciones científicas y a su vez eh, la debilidad. ¿ya? Entonces, ustedes ya me han dicho que son una, eh, digamos, una comunidad de incrédulos que no creen en Dios la mayoría porque Dios hace esas cosas muy temprano en la mañana. ¿ya? Por lo tanto, yo interpreto estadísticamente de que en realidad, la mayoría no cree que Dios pinte el cielo de azul temprano por la mañana. Entonces, esos son el tipo de comunidades que son ustedes. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Yo les di como motivacional decirle esto de la guata. Pero los científicos no andamos ahí con la guata. ¡Uy! Hoy día va a ser un experimento, me tinca. No, los científicos no hacen eso. Ustedes son un tipo de comunidad particular, distinto al resto de Chile, que pretende ser profesional y profesionales del área científica. Entonces, es el tipo de profesionales que tenemos aquí. O son las aspiraciones de profesional que tenemos aquí. Y el, les eh, presento de que vuestro criterio de validación de las explicaciones no es la guata, sino con una cosa que se llama el método científico que no sé cuántas veces han visto en su vida académica espero pero hoy día jóvenes van a saber la verdad de qué es el método científico de una vez por todas ¿ya? y la primera verdad es que van a saber que saliendo de esta puerta todo es mentira ¿no? Esa es la verdad más importante y la más difícil de aceptar. A mí me gusta resaltar la producción de científica local Todo lo que vamos a hablar de ciencia a contar de ahora tiene que ver con dos científicos chilenos muy importantes. Uno de ellos lo conocen más por el lado de las ciencias sociales que es el señor Humberto Maturana, que está a vuestra derecha. El otro más desconocido para ustedes, que se llama Francisco Varela, que lamentablemente falleció hace unos años, tuvo una corta pero muy eh, productiva vida científica, él llegó a ser director del departamento de neurociencia de una universidad francesa. ¿Ya? Eh, estos señores se hicieron la pregunta, bueno aquí estamos los científicos haciendo estas cosas, produciendo papers, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos los científicos que nos distingue de los otros Y nuestros productos que son las explicaciones científicas, ¿cómo las podemos distinguir de otras explicaciones? Que no llamamos científicas. Entonces, ¿qué, ¿qué criterios tienen que cumplir? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen estos señores respecto a las explicaciones científicas? Dicen muchas cosas, bla, bla, bla, no va a ser que lean eso, pero vamos a llegar a eso. Entonces, les estoy mostrando el final a lo que vamos a llegar eh, desde el principio. ¿ya? Eh, eh, eso está en ese libro que se, en español... La primera edición se llama El árbol del conocimiento, pero ha sido editado en inglés. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos que eh, son los requisitos o el criterio que de deben tener los científicos para aceptar una explicación científica? Entonces, vamos paso por paso para llegar a la conclusión que se la puse en la primera diálogo. Ups, ahí se repitió, ya. Entonces, lo voy a mostrar con otro ejemplo para no darle la lata con el, con el cielo azul. Entonces, Otro ejemplo. El fenómeno que queremos explicar, eh, que es un, el rayo, que aquí, en los últimos años se ha vuelto un poco frecuente esto de los rayos, ¿sí? En, en, en, cuando en mi niñez no habían tantos rayos, pero como en las tormentas eléctricas y así, cosas como que son ciertas frecuencias que tienen que ver con el cambio climático, esas cosas que ustedes saben. Entonces, la primera condición de una explicación científica debe ser explicar detalladamente el fenómeno que yo quiero explicar. En este caso, yo quiero explicar esa luz que se ve en los días de tormenta cuando uno está mirando al cielo o al horizonte y ve destellos de luz y a veces unas rayas luminosas que unen nubes y la tierra. ¿ya? Eso sería una descripción que si yo se la, ustedes se la cuentan a cualquier persona, fácilmente esa persona se puede imaginar un rayo. ¿Verdad? No es necesario emplear la palabra rayo. Primer requisito de una explicación científica es que ustedes sean capaces de explicarle a otra persona el fenómeno que quieren explicar. Así de simple. ¿ya? Pero puede ser a veces complicado eso. Ya lo vamos a ver. Mecanismo generativo de la experiencia o utilizando el lenguaje más formal hipótesis explicativa hipótesis es una explicación tan simple como es ¿Ya? o como decía eh, decían en el dinotren ustedes vienen el dinotren o no son tan chicos o ese mono no llegó a, no, sí llegó a Chile el dinotren es uno monito de puros dinosaurios que andan en tren se llama <risa> <risa> el Dino entonces ese programa infantil gringo eh, era muy interesante porque eh, el tren lo que hacía porque ustedes saben que las películas de dinosaurios como que mezclan los de dinosaurios del del carbonífero con los del pérmico de, de, claro, son todos amigos ¿no? y cuando nunca coexistieron entonces, pero el Dino Tren solucionó eso de una manera genial, con un tren. ¿pum? Un tren que podía viajar entre las épocas visitando a todos sus amigos los, los dinosaurios. ¿ya? Entonces, <risa> solucionamos el problema, digamos, temporal de los 500 millones que los separan de años que separan uno de otro. ya Entonces, el pequeño personaje, no me acuerdo cómo se llama, que era como un tiranosaurio rex chiquitito, decía, decía bueno, ahora tenemos una hipótesis. Y él decía una frase muy bonita que a mí se me quedó grabado mientras mi hija veía se quedaba embobada viendo el dinotren ¿ya? o sea, una hipótesis es una explicación que hay que probar así de simple ¿ya? entonces una pequeña explicación o dicho de la manera complicada, un mecanismo generativo de la experiencia como estamos diciendo ahora pero que es necesario poner a prueba entonces Proposición generativa, este es el lenguaje de Maturana y Varela, por eso las nubes se cargan electrostáticamente con la fricción del aire al ser arrastradas por el viento y que al producirse una inducción, una diferencia de potencial suficientemente grande entre las nubes y la Tierra, salta una chispa entre ellas. Entonces aquí tenemos la propuesta de un mecanismo, con términos técnicos que se suponen que son conocidos por la persona que está escuchando, y que si lo dejo funcionar, me va a generar la experiencia de tener un rayo. ¿Ya? Ok. Pero hasta ahí no tenemos nada muy distinto de la explicación del Dios pintando el cielo azul, ¿verdad? Sigue siendo una explicación. Ah, y aquí está lo que dijo el compañero de ahí. De una manera más desordenada, pero yo lo yo le, yo le entendí. Se los voy a explicar. Dijo, deducción de otros fenómenos. Ah, interesante. Si sí, el mecanismo generativo es cierto, es decir, se cumple todo lo que dice la diapo anterior, es decir, que es un movimiento de carga entre el cielo y la tierra, entre las nubes y la tierra, yo debiera poder, por ejemplo, cargar un condensador, que es una, un aparato que, que carga eh, energía eléctrica, o sea, carga eléctrica al poner un conductor entre las nubes y una de las caras del condensador El condensador habitualmente son planos o como forma de botella entonces esto es lo que se llama un experimento ¿ya? yo tiro una, mi fenómeno tiro una explicación pero si mi explicación es válida yo podría ser capaz de deducir otros fenómenos y eso se llama experimentos. Entonces, hacer ciencia no es ponerse a hacer experimentos. No, es a partir de una hipótesis generar otro tipo de fenómenos que pueden ser comprobados que ocurren o no. Entonces, esto fue lo que hizo ese señor que se llama Benjamin Franklin, un genio gringo, de los pocos genios gringos que tienen. Eh, que hizo precisamente ese experimento, elevó un volantín. Ustedes lo han visto, esto ya, pero muchas veces eh, en medio de una tormenta eléctrica en Estados Unidos. Acá no tanto, pero es súper habitual de que haya una tormenta eléctrica y que no caiga agua de, eh, inmediatamente. ¿ya? Entonces, tiene la chance de tener un volantín y que puede elevarlo un rato hasta que se moje y se caiga, digamos. Entonces, puso un elevó un volantín, un experimento sumamente peligroso, pero él no lo sabía, digamos, con un hilo que podía conducir electricidad, o sea, un alambre de cobre, algo así, y conectaba un condensador. Y se dio cuenta que ese condensador, que esa pequeña botella que aparece aquí abajo, se cargaba con carga eléctrica, porque después lo, lo desconectó del volantín y le pudo haber, o acercado al mismo, haber hecho tierra, que se llama. O a haber acercado otro conductor y saltó una chispa ¿y de dónde viene esa carga? de las nubes entonces este es un experimento que prueba que efectivamente hay una acumulación de carga en las nubes entonces esos rayos son de Chile para los que han leído los subtítulos de erupciones volcánicas entonces dado que esta explicación de los rayos cumple con es una descripción del fenómeno a explicar esa es la proposición de un mecanismo que hablamos de las cargas diferenciales que se van acumulando y pueden eh, pasar de las nubes hacia la tierra y eso lo hacen a través de un fenómeno que se llama el rayo dado que a partir de esa explicación yo puedo que es una hipótesis yo puedo generar otras experiencias que lo llamamos experimento y la descripción de esa experiencia, que tengo que hacer? Que eso es lo que se llama métodos en los, en los artículos científicos, en los papers, cómo van a empezar a usar ustedes la jerga. Yo creo, ¿otro experimento a partir de mi hipótesis? Sí, se cumple lo que lo que dice la hipótesis Si esos fenómenos que yo derivé de mi hipótesis se siguen cumpliendo es decir, cumple con el punto 3 entonces concluyo que mi explicación es una explicación científica entonces jóvenes toda esta larga clase tan densa que la filosofía, la historia personal de ustedes y la de la Cultura científica que tiene que ver con esta diapo. Si ustedes entienden esta diapo, es que entendieron toda la clase. Entonces, cualquier explicación que cumpla con esos cuatro puntos es una explicación científica. Y ahí está el poder de la ciencia. ¿Qué pasa cuando alguien muestra que una de las experiencias derivadas de la hipótesis está equivocada? Que esa no es... No debería pasar eso, sino que es otra cosa que está pasando. ¿Qué pasa con mi explicación científica? No escucho. No sirve. Es inválida, se rechaza. Y es el poder de la ciencia. Que el conocimiento científico puede ser destruido cada día. ¿Se puede reformular nuevamente? Claro, se puede reformular nuevamente. Y es así como la ciencia va creciendo. La ciencia no es... Eh, y aquí entro en la parte un poco más humana como científico uno puede tener en su vida con suerte un par de ideas hay algunos que tienen mucha ideas otros como yo tenemos un par nomás al año así que ¡oh! Es mi hipótesis es súper buena que se me acaba de ocurrir y qué sé yo entonces eso como somos seres humanos genera un lazo emocional con las ideas suena raro eso, es ¿eh? como medio Matrix eso Genera un lazo emocional con las ideas. Entonces, a veces cuesta desprenderse de las ideas. Cuesta ser científico porque significa vivir en la inestabilidad eterna de tus ideas. ¿Ya? Eso suena casi como que, le, como que voy a llorar al decirles eso, pero eso es cierto. ¿Ya? Entonces hay gente que no puede aceptar eso. No puede vivir en la incertidumbre y por lo tanto no puede ser científico. Y eso es terrible. Hay alguna gente que no puede vivir en la incertidumbre. Por lo tanto, no puede ser científico. O hay otra gente que es científico y hace todo lo posible para que su hipótesis se siga sustentando. Y algunos de esos científicos caen en fraude. Inventando resultados experimentales. Y eso pasa. ¿Ya? utilizando estadística antojadiza, ¿ya? no estadística formal, sino que la estadística que le conviene. Y ustedes, lo que quiero decir, que ser científico no es estar ahí en la nube, en una actividad humana. Ya hay buenos científicos, malos científicos, científicos bien intencionados, bien intencionados mal intencionados, como lo que ustedes pueden encontrar en cualquiera disciplina, profesional o no profesional, en cualquier actividad del ser humano no somos distintos de los restos solo yo tengo la suerte de poder hacerles clases en una universidad prestigiosa como esta lo único que me diferencia de ustedes el día de hoy ¿ya? pero por supuesto que como profesores neurocientíficos la cosa no es tan fácil ¿Ya? no es tan así exactamente y es un aspecto del cual se preocupó Francisco Varela. ¿Ya? Eh, hay una disciplina que se llama fenomenología, es de la filosofía. ¿Ya? Porque pasa lo siguiente: todo esto que le estoy hablando, como que uh, lo leyera el profesor ahí del libro, ese, ese libro bonito, comportado, ¿eh? claro, eso es la verdad, qué sé yo. Pero resulta que los que van a hacer experimentos los que van a observar el fenómeno, a explicar, son ustedes. Entonces, eh, ustedes en genérico, no, no ustedes en particular, digamos. Y bueno, y, ¿y ustedes eran parte del experimento? ¿Qué opinan? Él se la juega, porque sí, oh, es peligroso eso. Ya. ¿Ustedes son parte de un experimento? Imagínense que son científicos, van a hacer un experimento, van a probar el punto 3, Derivando otra experiencia experimental a partir de una hipótesis. ¿Ustedes son parte del experimento? Ella no dice nada, pero va a tener una tortícula severa en varios minutos. Sí. Bueno, entiendo el silencio porque es como oh, las cosas que pregunta el profesor. ¿Ya? Pero sí, ustedes son parte del experimento. Ustedes no, no existe esa cosa objetiva 100% existe que nos juntamos 20 científicos y nos, y nos podemos a observar el experimento y sacamos una conclusión en conjunto y eso lo llamamos un paper pero eso no deja de ser de que nosotros como experimentadores somos parte del experimento ¿ya? entonces hay una disciplina de la neurociencia que bueno, partió llamándose fenomenología, pero ahora se llama de otra manera que no me acuerdo que tiene que ver que, que ustedes son parte de la experiencia. Entonces, los fenómenos que tenemos que explicar eh, no es llegar y explicar, ¿verdad? Entonces, aquí tiene relación de por qué ustedes están en la universidad. La descripción de qué es lo que tiene que hacer la persona para experienciar usa esa palabra que no existe en español, el fenómeno puede ser muy complicado. Entonces, en cinco años más, cuando yo les diga, bueno, como ustedes pudieron ver en su microscopio de contraste de fase, eh, las dendritas apicales se ven muy bien comparadas con el axón, porque el índice de refracción y bla, bla, bla. Entonces, si yo les digo, todo eso ahora no tiene ningún sentido. Por lo tanto, tienen que pasar años... Para que ustedes tengan la posibilidad de tener la misma experiencia que yo tengo yo ahora. Para que ustedes tengan la experiencia que yo tengo como científico en mi laboratorio, año 2018, tenemos que juntarnos de nuevo en cuatro años más. Cuando hayan adquirido todo el conocimiento previo de muchas generaciones de neurocientíficos, o científicos en general, para que puedan entender el tipo de fenómeno que yo les quiero explicar. ¡Ojo! Eso, tiene que decir que eso quiere decir la segunda frase. Toda observación está cargada de teoría. Si ustedes no entienden, y es por eso que están en la universidad, ustedes no están en la universidad para sacar un título. ¿Ya? Sorry, es una consecuencia nomás. Un subproducto. Ustedes están en la universidad para observar el mundo de manera distinta. ¿Por qué? Porque aquí se les enseña a observar cosas que ustedes nunca habían visto antes. Pero para observar cosas que nunca habían visto antes, tienen que tener toda una teoría detrás para que a ustedes les ocurra el fenómeno de observar si no, no les va a pasar les va a pasar una una neurona estimulada con optogenética enfrente de sus narices o ahí en Matucana con estación central, o sea con Alameda y no se van a dar cuenta porque no tienen la teoría detrás para observar lo que está pasando ahí ah, un vendedor de su <risa> cualquier cosa van a decir porque no tienen la experiencia ¿ya? y es por eso que están en la universidad para poder ver mundos que ahora no pueden ver. Suena bonito, voy a anotar bueno, eso. ¿eh? Eso se me ocurrió ahora. Ah, pero. Uy, profesor, pero yo conozco otros científicos que no hacen experimentos. Los físicos cuánticos, el Stephen Hawking. El finaíto. Ya. Los mate, mate, eh, matemáticos, teóricos. Oye, profe, pero.. pero ellos no hacen experimentos ¿cómo que no? ellos viven, hacen experimentos virtuales en un mundo de teoría ellos proponen hipótesis para probar otras teorías y eso se, se resuelven de manera matemática y eso es su experimento en ese entorno yo no lo entiendo yo leo un paper de matemática no lo entiendo porque no he pasado por todos los años para poder tener la experiencia de ver un experimento matemático yo no tengo la capacidad de ver el experimento matemático por eso que soy biólogo nomás ¿Ya? no soy Stephen Hawking entonces lo que hacen los científicos es generar hipótesis que que son explicaciones del mundo que tienen que cumplirse los requisitos bajo algo que se llama el método científico pero el explicar el mundo puede ser muy complicado, les puede llevar años por eso es que ustedes están educándose para poder tener, acceder a experiencia que el resto del mundo no tiene ¿Ya? y esa es la clase de hoy día jóvenes, que les vaya bien